Amigo, amigo, una vez más en Historia de los Bajos de Éxito, hoy vamos a hablar... Nuestro libro... Ahí está. Nuestro libro Conseguir el éxito de Real Eterno del capítulo 14. El capítulo 14 es un capítulo muy denso, prolijo, realmente importante, con mucha chicha. Y te voy a dar un pequeño avance para que simplemente te entre el gusanillo ¿eh? de... de quererlo ver. El capítulo 14 dice... Vivir mejor para ser más, una tarea permanente. Me recuerda mucho esto de vivir mejor para ser más a la película de Robbie Williams, del Club de los Poetas Muertos, que siempre quería extraer el meollo, ¿no? el meollo a la vida, la esencia de la vida, y siempre decían esto, ¿no? de ser más, vivir más, hacer más, ser más, ¿eh? contribuir más, dar más. Y lo primero que nos encontramos en este capítulo 14 es algo. Cuesta tanto llegar a ser plenamente humano que son muy pocos los que poseen el esclarecimiento o el valor necesarios para pagar el precio requerido. M.L. West. Y nos dice después, tras la teoría, la práctica. Bueno, como tú sabes perfectamente, lo que más me gusta siempre, siempre, siempre de okay. Bernabé y en general es la práctica. Dinámica, ejercicio, meditación, llámalo como quieras, elige el que quieras, pero siempre buscar de la teoría la práctica. ¿Te ha interesado el tema? Pues quédate aquí, mira lo que he preparado para ti, disfrútalo y luego ya me das tu opinión. Así que, ahí vas. Bueno, el tiempo pasa muy a prisa y Bernabé es consciente de ello y así te lo quiere hacer ver. De tal forma que cuanto antes te des cuenta de que tú tienes el poder para cambiar tu vida, que nosotros tenemos el poder para cambiarnos a nosotros mismos, trabajando precisamente en nuestro proyecto de vida. Por eso necesitas, primero, convertirte y convencerte plenamente de la necesidad del cambio. Tener fe incrementable. ...en que podemos realizar ese cambio... ...y estar dispuestos a realizar todo lo que sea preciso... ...para conseguir ese cambio... ...es una cuestión de mentalidad... ...has de no doblegarte... ...sino entregarte a ese cambio... ...a esa transformación de mentalidad... Para realizar tu proyecto has de ser consciente de esos objetivos de cambio y lógicamente de que estamos y somos lo que somos aquí y ahora mismo. Y es de saber desde dónde partes, eso es lo más importante. Por eso se hace varias preguntas. La primera, ¿qué significado tiene para ti tu historia personal? La segunda, ¿estás satisfecho de lo que has conseguido hasta ahora con tu vida? La tercera, ¿eres consciente de que tu vida se desarrolla en varios planos, espiritual, físico y mental? ¿Y que todos requieren tu atención? 4. ¿Eres mismo consciente de que tu vida diaria abarca dos categorías globales, la individual y la relación con los demás? ¿Y de que esta última se subdivide a su vez en varias categorías que se engloban ámbito familiar, ámbito profesional y ámbito de amistad? 5. ¿Cómo te sientes interiormente al darte cuenta de que te centras en algunas de estas categorías en detrimento de otras? 6. ¿Te das cuenta de que lamentándote no consigues nada más que empeorar tu situación, tu estado anímico? 7. ¿Eres consciente? ...de lo que es más adecuado o es preguntarte y mantener un diálogo contigo mismo... ...para saber qué es lo que hay que hacer para remediar una situación no deseable. Supongamos que has hecho una lista de objetivos y te quedas con... Eh, ...bueno, pues alguno de ellos de forma importante, ¿no? Los que de alguna forma pues son los de mayor satisfacción para ti. Te hace consideración de que te hagas una serie de preguntas para... Eh, bueno, esclarecer más la actitud y el momento presente. 1. ¿Deseo conseguir este objetivo por mí mismo o por los demás, por lograr su aprecio o sentirme más importante? 2. ¿A qué estoy dispuesto a dar de mí mismo, de mi cuerpo, de mi tiempo, de mis diversiones para conseguir lo que deseo? 3. ¿Estoy dispuesto a ver el tiempo que dedico a las diversiones que pospongo para dedicarme más intensamente a llevar a cabo mi objetivo como una inversión que repercutirá en unos beneficios para mi vida y no como un pesado sacrificio? 4. ¿Estoy dispuesto a afrontar las responsabilidades inherentes al cargo al que aspiro? 5. ¿Estoy dispuesto a soportar las desventajas que el cargo me conlleva, por ejemplo el estrés, la posible incomprensión por parte de los míos? 6. ¿Estoy dispuesto a la acción de la misma manera que me entrego al ensueño? 7. ¿De verdad vale la pena el esfuerzo en alcanzar lo que deseo en detrimento de mantener lo que poseo? 8. ¿Una vez conseguido mi deseo, tendré la fuerza suficiente para mantenerme en el puesto y no temeré el triunfo? Y en este proceso de cambio te vuelvo a hablar de la visualización. Vuelvo a hacer hincapié en la visualización como algo importante a la hora de sinergias de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Lo que está claro que nos viene a decir que bueno, si no creemos en que podemos conseguir algo, evidentemente no se realizará la magia de la transformación. Y en cuanto a la visualización, te dice bien claro para que lo tengas presente y veas que te pueda ayudar de una forma real, pues que tú eres quien crea las imágenes. Necesitas el soporte de una pantalla mental cuyo papel es el de permitir que centres absolutamente en tus imágenes creativas que deben considerarse totalmente separadas de las imágenes que acuden a nuestra mente a lo largo del día sin ser convocadas. Has de proyectar las imágenes no con los párpados cerrados sino con, con, con una superficie creando una pequeña pantalla mental como si estuvieran medio entreabiertos. Elementos emotivos principales para la consideración del logro son el deseo, la fe y la confianza. El deseo bueno pues intentamos seriamente aquello que deseamos. La fe fe personal íntima de que aquello que queremos lo vamos a conseguir y la confianza en fe bueno pues la confianza en que todo se va a materializar según lo que proyectamos. Nos habla de cómo hacer una visualización correcta para conseguir objetivos y finalmente nos habla de, pues no olvides que vivir es ser conscientes de nosotros mismos, de los demás y de todo lo que nos rodea. El primer objetivo, el absolutamente ineludible, es el de humanizarnos cada día más. Todos los demás objetivos dependen de este para tomar decisiones equilibradas que conduzcan a objetivos eficaces es necesario detenerse a reflexionar. La reflexión ha de ser seria, responsable, detallada, comprometiéndose con la misma para obtener de ella el máximo provecho. Llegados al punto de lo que deseamos modificar para vivir y mejorar nuestra vida, no debemos agobiarnos ante la magnitud de la tarea. Hay que establecer metas parciales que gradual y pacientemente nos irán conduciendo a la gran meta y como siempre bueno pues el trabajo personal de todas las ideas expuestas en el capítulo pues con cuáles te identificas más y otra serie de preguntas que vienen a redondear un poco lo que te ha parecido a ti este capítulo eh, un rescato rescato como elemento primordial eh, dos cosas una vez más la visualización y luego hay un ejemplo que nos pone muy bonito acerca de lo que es la magia de la visualización de la credibilidad de la fe puesta en tus metas realistas, ¿no? De una manera equilibrada, o a lo mejor no tanto. Y nos da el ejemplo tan bonito de Edmund Rostand, ¿no? Cuando Cirano de Bergerac, pues se inventa el viaje a la luna para distraer al caballero de Ishe. Se sienta uno en un disco de hierro, luego se lanza al aire un pedazo de imán. El disco va en su busca como tras su amo al perro. Se le coge en el aire, se arroja nuevamente y el disco da otro salto para subir tras él. Y así puede seguirse indefinidamente. No cabe ninguna duda que la creatividad... La imaginación, la visualización y la fe pueden obrar auténticos milagros. Y lo mismo, lo mismo creo yo, estoy totalmente de acuerdo con Bernabé Tierno, es magia en movimiento. Bueno, ¿qué te, parecido, ¿qué te ha parecido el tema de hoy? El tema 14 de nuestro amigo Bernabé Tierno, ¿eh? Vivir para ser más. Y además te hizo una tarea permanente, como has podido comprobar. Espero que te haya gustado muchísimo. Por favor, suscríbete al canal para permanecer actualizado de los siguientes vídeos, de las siguientes lecciones y los siguientes libros y los siguientes autores. Te espero, como siempre, todos los jueves. Un abrazo. Hasta la siguiente. ¡Suscríbete! Oh,